Escribir una canción así que hablar de lo que pasó Entre los dos, pero en total si es imposible Porque yo, de eso vivo, Discúlpame Tú me escribías, canta llena de ilusión Con letras grandes que No, la corazón, te quiero mucho Y ahora dices tú que no No te acuerdas Olvídalo, olvídalo Fuiste mía Dijiste, no hablemos más del asunto, y haz cuenta que esto fue un sueño, que no ha pasado nada, y olvidará. Que todos sepan, que todos sepan que tú fuiste mi estrella, mi amor mi dueña y que la amante se enfrenta, mi sueño hermoso, mi esclava y mi reina. Que todos sepan, que todos sepan que tú fuiste mi estrella, mi amor mi